Buenos días, buenos días a todo el pueblo franco-macorizano-nordestano quienes nos ven a través de las diferentes conexiones que establece Telenor. Gracias a todos ustedes por estar tempranito con nosotros. Hoy, martes 3 de septiembre, buenos días, Fulvio, buenos Muy días, día, Francis, ¿cómo están? buenos días, Carolina, buenos días, Fulvio, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez y le agradezco a usted el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por el canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo en sus 25 años de trabajo. Buenos días a todos. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes. Ya estamos a tres, casi comiendo coquito en Navidad. Qué es rápido se va el tiempo.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 ponernos en contacto con la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET que nos dice que para el día de hoy hay pocas posibilidades de lluvia, aire seco, poca humedad, pocos campos nubosos, por lo tanto tendremos un sol radiante lleno de radiaciones, Fuertes porque tenemos tormenta magnética solar que está azotando a toda la tierra No exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde Vestir ropas ligeras, colores claros, mucho calor hoy, mucho calor Por lo tanto, ingiera líquidos y manténgase resguardado Se vigila una onda tropical que está próximo a Cabo Verde que tiene 90% de posibilidad de convertirse en tormenta tropical, en depresión tropical. Y Dorian está en categoría 3, a 170 kilómetros de West Palm Beach, en Florida. Estos señores, este Dorian ha devastado a las Bahamas. Se registran eh, dos muertos, por lo tanto, hay que estar pendiente de todo lo que está pasando en. en Estados Unidos. ¿Cómo va este ciclón llegando hasta la Florida? Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio, por las informaciones del tiempo. No habrá lluvia y habrá mucho calor. Nosotros vamos a de inmediato a presentarles el tema inicial a propósito de salud. Y tenemos un reportaje realizado por eh, nuestra periodista Giovanni Paulino, desde el Hospital Pascasio Toribio en Salcedo. La reportera de investigación, Joanny Paulino, de, del equipo Telenor, realizó un reportaje especial sobre la situación actual de este hospital, como decía. Vamos a presentarles a ustedes las condiciones del Hospital Pascasio en Salcedo. La remodelación del Hospital Pascasio Toribio Piantini en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, inició hace ya más de cuatro años. En pleno 2019, presentamos la situación alarmante en que se encuentra este centro de salud. Esto ante la mirada indiferente del gobierno y las autoridades. Lo que permanecía como un tesoro escondido llegó a los medios de comunicación cuando la realidad puso al descubierto la situación preocupante del hospital Pascasio Toribio Piantini del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Hemos visto cómo en los últimos años nuestro hospital que fue buque insignia de la atención en salud pública en, en, en Salcedo y en Hermanas Mirabal y en todos los pueblos de alrededor, ha venido padeciendo de un descenso preocupante, de una caída en la calidad de los servicios de atención. Los factores que han generado la crisis en el Hospital Pascasio Toribio son múltiples, enumerarlas en totalidad requiere espacio interminable. Obra inconclusa y servicio a merced de las pocas posibilidades que tienen los médicos para proporcionar calidad y calidez a los pacientes que diariamente acuden al centro. Falta de gerencia, clientelismo, activismo político. El hospital dejó de ser una institución de servicio para convertirse en una oficina de botín del partido político de turno. Y el hospital entró en lo que es la clientela y entró en lo que es la, la falta de meritocracia para pasar a una oficina pública donde eh, los servicios estaban dirigidos fundamentalmente y, y, y gerenciados por el, el, el grupo de turno en el poder. Aquel hospital modelo del año 1997 ya no existe. Las imágenes hablan por sí solas. El Pascasio perdió lo más importante, la calidad en los servicios y la eficiencia. Tenemos un hospital que de eh, un hospital que de 254 camas, apenas tiene 15 camas ocupadas y con un nivel de facturación a de 3 millones de pesos que facturábamos hace 5, 6 años, 4, 5, 6 años, hoy en día estamos facturando 500 mil pesos. ¿Producto de qué? De la caída en la cartera de servicios que ofertamos a la población. La falta de equipos y herramientas necesarias para ofrecer el servicio acelera la crisis y coloca en estado de agonía al Pascasio Toribio. No tenemos sonografía hace dos años, no tenemos rayos X, eh, no tenemos eh, muchos laboratorios. Y los pacientes entonces, eh, cuando van a acostarse al hospital, que encuentran las camas sin colchones, eh, obviamente que no se van a acostar en el alambre, en las camas sin colchones, en los colchones desvenzados, no hay agua en los baños para bañarse, la calidad de los servicios, de la atención, la calidad de los, la calidad de los, de los alimentos, la dispensación de fármacos, muchas carencias. El personal que labora en el centro, asegura el doctor Canaán, ha servido de soporte. La intervención inmediata es necesaria y urgente. La mirada del gobierno debe ser un hecho. Hasta la fecha de lo global se ha obtenido lo mínimo. Los internos fueron despachados del hospital, internos de medicina, significa estudiantes de medicina de último año. La entrega de guardias se clausuró. Logramos en base a mucha lucha que la emergencia del hospital se construyera, pero esa emergencia hoy en día tiene severos vicios de construcción. Cuando llueve, eh, el agua hay muchas filtraciones y muchos equipos nuestros se han deteriorado por asuntos de la humedad. Desde la promulgación de la ley de salud, el Ministerio de Salud Pública se dedica solo a la rectoría del sistema, en tanto que el Servicio Nacional de Salud tiene bajo su responsabilidad los servicios regionales de salud los cuales se componen de los servicios de atención de carácter público que incluye el Ministerio de Salud, los hospitales de autogestión, los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otros identificados en esta ley. El problema del Pascacho fundamentalmente no es de estructura física, es de gerencia. Necesitamos un nuevo, una nueva dirección para el hospital, una dirección que le duela al hospital y que le duela a la red pública, no una dirección que sea... Eh, una dirección que esté más pendiente en el sector privado que en el sector público. Al día de hoy, por ejemplo, de cada 10 sonografías que se hacen en el Pascasio Toribio, ocho son hechas en las clínicas privadas de Salcedo. Araceli dames presidenta del Colegio Médico, en la filial Hermanas Mirabal, ratificó que urge la necesidad de intervenir el centro de salud, dado el visible deterioro. Es verdad, está colapsado. Tienen que salir los pacientes de esa sonografía a las clínicas y no es mentira, es verdad. Queremos soluciones a estos problemas que están afectando a la masa más pobre. Ante la gravedad de la denuncia del colegio médico, la directora del hospital niega que existan banderas políticas, clientelismo y falta de gerencia no tenemos un bandereo político no, no hay colores no hay colores hay médicos que están en la nómina del hospital pero están trasladados en otras regiones por ejemplo yo tengo médicos que están asignados allá y están en Cenoví están en Tenares pero están, están en la nómina del hospital algo que todavía no, ha, no lo han regularizado ante lo evidente un panorama desolador. Se espera que la obra de reparación continúe y que la asignatura pendiente se convierta en aprobada para el gobierno. Sin embargo, altos dirigentes de la provincia de Hermanas Mirabal intentan tapar la realidad para que lo que vive el hospital Pascasio Toribio Piantini no sea de conocimiento a la población. Este ha sido el reportaje de la semana. Increíble bueno. las condiciones de este no hospital puede ser. en Salcedo. No, puede no ser. hay camas, no hay medicamentos. Y ese no era el hospital que se intervino en una ocasión como tres veces. Se que recuerdo que Raquel lo habló mucho. Y vino el gordo de Salud Pública, un gordo que, hay, que, que eh, habla mucho, el que está ahora. En, que está muy bien, Michelle, que, que está es? bien arreglado. rosa No, no, no. El otro. Sin, sinceramente lo que pasa en Salcedo y ahí están todos los funcionarios del gobierno. ¿Han pasado todos los funcionarios del gobierno por Salcedo? No, no, mira, Salcedo tiene una infraestructura gubernamental importantísima, que no lo tiene ninguna provincia. Tiene al expresidente, presidente, al ex vicepresidente Jaime David, que es un forjador de, de hacer de Salcedo una ciudad distinta. Pero su proyecto está centrado en sus ideales sin la debida Inclusión social, porque todo el mundo ve, ah no eso es Jaime David que lo está haciendo, eso es Jaime David. Y vale decir que allí han visitado todos y cada uno de los ministros que no han venido nunca a San Francisco de Macorís. Y por ahí pasó Bauta que por es, Salud Pública, también que es no, pero que Bauta está ahí y te voy a decir algo. La la situación de Salcedo, en términos concretos, es de analizar por todo lo que yo reconozco que ha hecho Jaime David y sus funcionarios por Salcedo. En cuanto a educación, han avanzado mucho, porque el politécnico o el liceo, el, científico. El, el liceo científico ha dado sus frutos. La... La estrategia de la oficina de la mujer allí es muy activa, de violencia de, de género es muy activa y son mujeres abogadas que yo conozco y son muy activas y en lo demás renglones puedes encontrar actividades importantes llevadas allí por el interés de Jaime David Fernández y eso hay que reconocerlo. ahora. En términos concretos, de realización por necesidad de la colectividad, el hospital es fundamental. Y desde entonces, recordamos, desde aquella crisis y paro que hubo por el tema de ese hospital, a mí me sorprende que a esta fecha, luego que se hizo una supuesta remoción, esté en esa condición. Y la diferencia en lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes que recibían es abismal debido a las condiciones en que se encuentra. Ahora bien, entonces tendría este reportaje, esta investigación realizada, eh, encabezada por Giovanni Paulino, hacerse viral para que tenga que haber una intervención del director nacional de salud, como pasó en Santo Domingo que es cuando estas informaciones salen a los medios a nivel nacional que se hacen virales a través de las redes, es que se intervienen. No es posible, no es posible que este centro hospitalario, que este centro de salud esté en las condiciones que esté. No tengan las condiciones básicas para dar un servicio adecuado a los ciudadanos de la provincia de Salcedo. Los vicios de construcción de una sala de emergencia, que es lo que a fuerza de luchas de este pueblo pudieron eh, conseguir, pudieron lograr, está que cuando llueve, gotea, los equipos que tienen en la sala de emergencia han, se han dañado por la humedad que se siente cuando caen unas gotas de agua fuera, pero que también caen dentro. Mira. Ante todo esto, y concluyo Fulvio, nosotros <coughs> tenemos eh, en nuestro país, no solo es ese hospital de Salcedo, no solo es este que se debió de intervenir recientemente. Es una cantidad importante de hospitales que no tienen la capacidad ni de personal ni de medicamentos. Hay un aspecto que se resalta en el reportaje y es la nómina, que se entiende que hay personas que están en la nómina de ese hospital y que no trabajan ahí porque el personal es muy mínimo. Han sido trasladados los médicos a otros centros hospitalarios porque... ¿A quiénes le van a dar servicio si nadie va? Porque si usted va ahí enfermo, lo que va a hacer es morirse porque no están las condiciones necesarias para Mira, darle soporte. Yo tengo la información de un hospital en Cotuí. Que había un funcionario del Ministerio de Salud Pública que era de ese lugar. Y en la campaña pasada eh, nombró ahí más de 400 personas. Le llaman, en la zona franca le llaman porque se estima que más de 600 personas Increíble. cobran ahí, la zona franca le llaman, y este plan de salud que han anunciado con bombos y platillos y nos han dado anuncios hasta por el codo, por más de 20 años, interviniendo en los hospitales es un plan para recaudar dinero es un plan para un grupo que quieren eh, y lo usan como artimaña para recaudar dinero del erario público ahí está la Ciudad de la Salud, se ha multiplicado el costo inicial de esa obra y ya está llegando a los 8 a, a, a mil o 9 mil millones de pesos, o 14 mil millones de pesos. Esa, esa es la cifra que, que domino ahora. Y nadie dice nada, se presentó un reporte total de todo lo que se ha hecho ahí y en las condiciones que está, y ahora que necesita dinero. Y así ha pasado con los diferentes hospitales. No hay ninguna intención real del Estado de darle buena salud a este país. Son menos de un 2% que invierten en salud, señores. Mientras en publicidad hay una inversión diaria de 14 millones de, de pesos. En salud no pasan de 7 de, de, de o 6 millones de pesos. Y todos los hospitales están adoleciendo de medicamentos. Recientemente vimos un tuit... De la primera dama, de, de la vicepresidenta Margarita, que quiso constatar por sí misma la, re, re, la reacción, eh, lo que hay en el Robert Ricabral Y lo que ella vio ahí, ella misma dice que fue espantoso, que la llenó de tristeza. Imagínese ver niño, usted. Ver niños tirados en, en una cama, eh, cuatro y cinco niños. Mira. Toda esta epidemia, por ejemplo, del dengue, ni siquiera un mosquito Miren, han podido controlar. ¿De qué salud es que me hablan? Y este hospital de Salcedo, Francis, nosotros, es un ejemplo, nosotros hablando, es un ejemplo nosotros más. Nosotros hablando aquí diariamente, eh, enfocándonos en las problemáticas que se nos presentan y que sabemos están latentes, la verdad que me pongo a reflexionar, y como dominicano, como ciudadano, como político, como padre, hijo, hermano, nosotros los dominicanos hemos dado rienda suelta a que el Estado formalice una especie de estructura rentista que en base a la institución se resuelven a como de lugar los problemas de los compañeros del partido, a acomodé lugar sin importar el costo social que esto entraña porque reduce la calidad del servicio en esas instituciones y no mencionando solamente hospitales. Se están convirtiendo en receptáculos de soluciones asalariadas. óigame esto un receptáculo de soluciones de salario para garantizarle permanencia a sectores en los últimos días que ha salido Gonzalo Castillo en este país se han incrementado los nombramientos entre 10 y 15 mil pesos que no nos, damos, no nos damos cuenta qué daño le está causando esta campañita desde el Estado que no solamente hizo que se retirara Amarante Varel, más rabioso defensor de Danilo El, el mismo sino que, que el, el secretario general del partido, el que había promovido o le había aceptado todos los planes a los no políticos porque Danilo parece ser que no está haciendo ejercicio político per se sino ejercicio de grupo que lo dirigen a él porque no están actuando los políticos no se atreven a tanto los que tienen cada eh, historia política no se atreven a tanto. Y ya Reinaldo sucumbió a ese abuso del uso del poder, del dinero y los hospitales. Mire a ver, y el de aquí está paralizado. Eh. Ante todo esto, eh, Frank. Están en campaña, la obra pública entera. Ya se sabe que votaron a un, muchacho, a un miembro de obra pública porque no quiso asistir obligado a las concentraciones que está haciendo en el país. Gonzalo Castillo. Y todavía no se ha nombrado un ministro para darle continuidad a que el Estado continúe y que ellos estén fuera de ahí. No, están sirviéndose de ahí. Ante todo esto, eh, sí, eh, he leído denuncias en los medios a nivel nacional sobre esta presión a los empleados de obras públicas. Pero ante todo esto nosotros tenemos un sistema de salud que funciona con mucha precariedad. Uno, Ahora de los ve, manda los, y los uno de los indicadores. Y los haitianos. ¿Se sienten bien o mal? Uno de los Para indicadores los en mind. los que se mide el nivel de desarrollo de un país es la salud, la esperanza de vida al nacer. O sea, si nosotros no tenemos como nación y estos supuestos logros que habla toda la vida o que ha hablado toda la vida el PLD en estas casi eh, dos décadas, desde el 96 al. 20, al 20, que es que van a casi salir, 20 casi 20 años, casi dos décadas que tienen estos logros de los que ellos tanto exhiben a través de los medios, a través de sus publicidades, no es cierto, porque no nos han podido garantizar un elemento básico que es la salud, pero tampoco educación, tampoco seguridad, o sea, es ninguno. Cuando habla de esos. De esos elementos o de esos indicadores que te hablan de el nivel de vida que tiene un ciudadano en una nación, nosotros no tenemos uno solo resuelto. Así es. Bueno, así iniciamos en de mañana con este interesante tema, el tema de la salud del pueblo dominicano y cómo el clientelismo y la politiquería lo ha se lo han tragado también la avaricia y la codicia de los políticos dominicanos. Vamos a escuchar este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dios bendice. Dios bendiga a su Amén. Gracias, gracias. Gracias igual. Pues eh, me motivó porque ustedes se dan eh, cuenta cuando el pueblo llama a, a huelga, que, que algunos sectores siempre eh, llaman por su nombre. Pero ustedes eh, vimos que vinieron a, a, a un dos o tres días antes de la huelga a tratar la situación de los puentes y, de, y algunas reivindicaciones ya el hospital, el hospital está paralizado lo que quiere decir que son ellos que llaman a huelga entonces si nosotros <coughs> nos, quedamos, nos quedamos de brazos cruzados el pueblo aquí no van a traer ni un alfiler, porque aquí no le interesa San Francisco gracias, buen día gracias muy buenos días, gracias. Así es a usted, gracias por su aporte el pueblo ¿Puedo? debe reaccionar Sí, Fulvio, pueblo la de verdad. Sí, si usted quiere tener una buena salud. Su programa de mañana. No se despegue porque venimos con las noticias y con todo el contenido que tenemos para ustedes. Vamos a la pausa. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana este martes 3 de septiembre de 2019 dice Fulvio que estamos cerca a comer coquito Sí, el tiempo eh, pasa rápido Y más. por eso hay que aprovecharlo el tiempo Y Pásico. nosotros como ciudadanos de este terruño querido debemos ponerle atención a los cambios políticos y a las acciones políticas porque de una forma u otra nos afectan. Todos estos casos, entre ellos los de salud, sabemos que hay una permanente solución a extranjeros indocumentados, a parturientas, que reducen la calidad de la salud para los dominicanos. Y ayer vi al líder de Fulvio quejarse de que deben poner control en las fronteras. Cuánto deseábamos que los distintos líderes del país se unieran a este clamor. Pero nunca es tarde. Estamos frente a una especie de sustitución étnica y no nos damos cuenta. Aquí se está reproduciendo en el territorio nacional más hijos de. Indocumentado que los propios dominicanos. Es una realidad fuerte y, y es una realidad. Volviendo al tema de la salud, Francis, los resultados se ven ahí. Nosotros tenemos. Que, eh, lo que estaba hablando es de salud. Sí, sí, sí. Pero, pública. <risa> Eh, intrínsecamente de los efectos que causa la parte de inmigrantes indocumentados. No, en, la, la, lo, la, gasto lo, que en hay. lo que se está invirtiendo en la salud sí. para cumplir unos compromisos sí. que se hicieron, que alrededor de 7 mil millones de pesos invierte este Estado sí. en salud no propiamente a los dominicanos. Sí, Ayer veía una entrevista. Somos uno de los países que más aporta a, a, a lo migrantes. Escuchaba, fue una entrevista en a, al director nacional de salud, a Rosa Chupani, donde se le cuestionaba y preguntaba eh, la cantidad de parturientas haitianas específicamente, porque es la gran mayoría, aunque hayan eh, extranjeros, o ilegales de otros países que también reciben salud de República Dominicana, pero la mayor pero problemática es el tema de las parturientas haitianas en la zona ahí? fronteriza. Se le explicaba, específicamente fue en el gobierno de la en la parte de salud que tiene el gobierno de la de la mañana en la Z que el 90% de las parturientas en las zona fronterizas son haitianas. Claro. Entonces la visión que se tiene desde el Estado y como derecho universal es que no es si es haitiana si es dominicana, o sea son son seres humanos. Entonces como servicio nacional de salud ellos no tienen que ver quiénes son si es de Marte si es de Júpiter o si es de República Dominicana. Pero el hecho es... Entonces ahí entra el rol lo que él decía que hay una institución migratoria que es la que debe de regular esto. Sí, sí. Y ahí es donde entra Qué esta bonito, debilidad claro. institucional. Se oye, muy, se oye muy bonito y muy humano, sí. pero es una, es una responsabilidad. Porque el Estado mismo, no es que tú vayas a dejar morir a nadie. Es que en el momento que se está en el sistema se está dejando de darle atención a los dominicanos. Eso descontrola y la planificación, eso de de salud. controla la planificación y desarrollo humano en la República Dominicana. Totalmente. Si el Estado irrespetuoso y responsable, oye Carolina, ¿cuáles fueron las propuestas que trajo Miguel Vargas la primera vez que hizo ejercicio como canciller? La que le indicaron fue hacer unos hospitales en frontera pero del lado dominicano y yo digo si ellos lo que necesitan son hospitales háganlo allá para qué los dominicanos queremos que no, nos hagan hospitales que, de este lado con el propósito de humanizar la frontera lo que yo digo es que eso está cuantificado Todas, todos los países poderosos que tienen que ver con Haití, que llevaron Haití a ah, eso no, no Francia, han cumplido ni uno. Inglaterra Canadá, Estados Unidos no han cumplido ni siquiera un ápice de, de su que, responsabilidad la República Dominicana. Entonces, la saludable. carga para nosotros es demasiado grande es nosotros muy pesada. no podemos ni siquiera con nosotros entonces rompe la planificación de salud, por ejemplo ahí tenemos los resultados somos de los principales países con parto, embarazo de adolescentes, de niñas sí. y eso trae un círculo vicioso de pobreza enorme, ahora también somos de los primeros en muerte materna ahora también somos los primeros en muerte por enfermedades fácilmente transmisibles, que ya eran que erradicadas evitar, de este país, que ya eran erradicadas Así y están es. aquí nuevamente, al Entonces, punto no, hay, pro, al no punto. hay planificación, no hay prevención, no hay cumplimiento de esa prevención. Están al punto que, eh, según declaraba el, eh, este comunicador, ¿no? los de, de, este, de esta emisora, sí. o sea, que tienen traductores allá, Todo. porque es que la cantidad... Eso es que... asumirlo ya definitivamente. O sea, la situación que se está viviendo en la zona fronteriza bueno, en el país. Carolina, ¿sí? ya se, Oye. se escucha sí. la música y tenemos la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermano? Hola, Francis. Hola, Hola, hermano, buenos días, aquí presente. Adiós, las gracias. Adiós, las gracias. ¿Y Carolina? Muy bien, ¿cómo estás, Vladimir? El loco que llega el viernes. <risa> Todo bien, Carolina. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y Fulvio? Aquí estoy, hermano, desesperado por escuchar bien. tus noticias. Bueno, no Pulvio. me puedo ir sin escucharte. Bueno, Fulvio, inmediatamente comienzo entonces diciendo que arrestan a ex primera dama de Guatemala por corrupción. Ya no juegan, ¿eh? La ex-candidata presidencial y ex-primera dama de Guatemala, Sandra Torres, fue arrestada ayer por su vinculación con un caso de corrupción en el partido en el año 2015. Se le acusa de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, según el informe 2 millones y medio de dólares, no fueron reportados en la campaña del 2015 Así que ahí está, veamos Bueno, ahí está señores, la candidata o ex-candidata Bajo investigación, arresto por corrupción Dorian deja cinco muertos en las Bahamas Y Estados Unidos evacúa la costa el poderoso huracán Dorian dejó cinco muertos en las Bahamas y se dirige hacia los Estados Unidos donde la inminencia de su llegada provocó evacuaciones masivas en la costa este de los Estados Unidos. Así que ahí está, veamos. Bueno señores, ahí está, preparados entonces en la costa para recibir a Dorian. En el ámbito nacional, niños reciben clases sentados en el piso por la falta de butacas en Centro Educativo de Santo Domingo. Se trata del plantel educativo Elvira de Mendoza en Santo Domingo, donde los infantes, miren esto señores, no hay butacas y tienen que recibir el pan de la enseñanza en el piso, tirado. Adelante. Bueno señores, ahí está Miren un niño de dos años en estado crítico Tras caerle olla de habichuela con dulce caliente a este bebé En estado crítico se encuentra en la unidad de quemados del hospital pediátrico Arturo Grullón de Santiago Un niño de dos años El cual recibió quemaduras de un 80% de su cuerpo De acuerdo con versiones preliminares el niño le cayó una olla de habichuela con dulces encima. ¡Wow! Increíble. Veamos. Bueno, señores, increíble, ¿eh? Impactante, conmovedor al mismo tiempo esta, esta información. A todo el país le ha conmovido lo que ocurrió con ese niño. Que le cayó, repito, una... Gran cantidad de habichuela con dulce, caliente, muy caliente en su cuerpecito, un 80% prácticamente. Y Dios, como siempre hemos dicho, Dios protege a los niños, los cubre con su manto bendito. Y ojalá y que este infante no sea la excepción. Miren, interrogan a fiscales, amenazando desde la cárcel que la iba a matar. Cuando saliera, salió y lo cumplió. Entonces sale tan fácil, luego de que en otra ocasión también intentó matar las puñaladas. ...investiguen, que se profundice esto... ...miren, denuncia en nueve centros educativos no reciben almuerzo escolar en San Francisco de Macorís... ...la denuncia fue formulada por el expresidente de la ADP en esta ciudad... ...el maestro William Hernández, adelante... ...bueno hay muchas irregularidades especialmente... ...todo lo que tiene que ver con escuelas comprendidas en la zona desde La Mesa... Eh, ...La Peña...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 Ahí está, señores, la denuncia. ¿eh? Esto hay que darle seguimiento preocupante lo que ha dicho el maestro William Hernández. Mire, realizan los estudios de suelo para la construcción del puente en el sector Ugamba. Interesante esto. Un personal del Ministerio de Obras Públicas se encuentra ¿verdad? en el puente del sector Ugamba realizando el estudio de suelo para darle inicio a una de las obras que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones por los residentes en esa zona.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 para llegar al hospital San Vicente de Paúl, para llegar a la escuela Paulina Valenzuela y a otros sectores y a otros espacios que le dan vida a toda esta zona. Bueno, señores, ahí está ¿eh? Hipólito Almonte. realizan demostración de voto automático en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco. Así que la prueba fue formulada por Michel Frías, secretario de la Junta Municipal Electoral en San Francisco de Macorís, Explicando, ¿verdad?, cómo será el proceso para este próximo 6 de octubre en las primarias. ¡Adelante! Automáticamente se escanea el código QR aparecen los datos del elector. Ahí aparece Robinson Polanco López. El presidente va a validar si la persona que está aquí y la que está en físico es la misma y va a habilitar la urna de votación automáticamente habilita se habilitan aquí en el caso de nosotros utilizamos para fin educativo partido abanico y partido tostadora entonces yo le pido a Robinson que elija uno de los dos partidos políticos para que él eh, haga el ejercicio en ese caso Robinson bueno. va a elegir el partido abanico un ejemplo ahí el sistema le da le, le dice este es el partido que usted eligió. Si desea, puede retornar o puede continuar si es así. Entonces le da a continuar, le va a salir el nivel presidencial. En ese caso, elige uno de los candidatos a nivel presidencial. El sistema le confirma, ese es su candidato, le puede dar tanto a continuar como a la fotografía. Si le da la fotografía, pasa al nivel, pasamos al nivel de senadores. Elige uno de los candidatos, los precandidatos, le da a continuar. Le sale el nivel a, a diputado de los precandidatos, le damos, elige uno de su preferencia ¿No, no se puede elegir varios. aquí? No, uno por cada nivel, uno por cada nivel. Entonces le damos a continuar, elige el nivel alcalde, le damos, la confirmamos, continuar, regidores... Elijimo, se elige uno por cada nivel. Entonces se le da a continuar y automáticamente imprime el voto. Este es el voto que se imprime. Ahí tiene el detalle de todas las personas que seleccionó Robinson. Este, este voto se va a doblar y va a estar en una urna y se va a depositar. Es importante, esta urna. Va a estar protegida con una caseta, que el voto va a ser eh, totalmente secreto y va a estar en un área donde nadie pueda ver al elector la parte que esté seleccionando. Está el voto automatizado. Muchos entienden que las cosas se complican un poco más porque antes ¿verdad? era con la boleta, te entregaban tu boleta, marcaba, la doblaba y para la urna. Ahora ya ustedes ven todo el proceso, como decía. Michelle, vamos a ver entonces lo que ocurra este próximo 6 de octubre. Clientes de MUNE-SRL se reúnen con las autoridades, con el gobernador, con diputados y califican la situación de preocupante, muy preocupante. La actividad fue llevada a cabo en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial. Veamos. Aprovecharse de esta ley, Provenez.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 estos son casos, señores, que francamente nosotros lo estamos viviendo y estamos sufriendo porque al igual que ellos nosotros somos afectados. Está preocupante esto también lo de los clientes de MUNE. Caramba, ellos están haciendo todo lo posible para recuperar su dinero. El dinero que hasta el momento, hasta el momento le han robado. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos es agua Randy Lime. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia, la que todos consumen. Y su presentación de tu botellita en una fundita. Por solo 5 pesos esta gran cantidad de agua que usted puede consumirla. Agua Randy Lime la número uno, qué bien, bendiciones, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares, que tengan un feliz resto del día, es todo por el momento, Carolina, Francis, Fulvio, Aburabur. Bien, gracias Vladimir, gracias, gracias, muchísimas Blari, gracias, gracias eh, Vladimir. Uno se queda mirando en el orden internacional y como miembro de esta sociedad y como abogado, como ciudadano, yo reflexiono siempre. Y ayer decía quienes cometen faltas, agresiones contra sus pareja o ex pareja que no admiten y no se desprenden. Pareciera que luego que cometen los hechos, ellos entienden y aseguran y procuran no pagar sus culpas. Y no sé qué es lo que está fallando, si el sistema no le está eh, reportando al infractor cómo se le debe de tratar. Mira, en Guatemala, que suponemos un país de reciente organización, porque lo que era Guatemala, El Salvador y esos lugares donde el crimen, la... la, la desastrosos, grupos insurrentes, eh, sublevados por allá, y que tengan un sistema de justicia, gobernantes, que no transingen, es decir, que demuestran que están colocados por debajo de la ley, demuestran que el cumplimiento es un objetivo, y aquí, Diariamente se procura burlar, se procura, no obstante, estar involucrado, no obstante, cometer los hechos. En algo que no voy a transigir, que sea justo, que sea justo, pero que se cumpla. Mira, en esta noticia... La primera, la ex primera dama. Es ex que está primera dama de Guatemala. No pasa. Y, y candidato también. Y, sí, Ni un y barrendero se coge aquí. Candidata presidencial. Esta noticia de corte internacional, cuando la, la vemos acá, en unas que otras ocasiones, que hay sometimientos de altos funcionarios y que en República Dominicana, como bien señala Francis, no hay un régimen de consecuencias. O sea, no vemos caso de sometimientos de darle respuesta contundente a lo que tiene que ver con el manejo ilícito de los recursos, con esa transparencia de los fondos que se reciben para llevar candidatos a los puestos, o en este caso a la presidencia que era donde quería llegar esta señora, había aspirado dos veces, las dos veces había perdido. Uno de los discursos frente a su oponente, el señor Alejandro, Jean Matei, él decía voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llevarla y que ésta sea presa, era uno de sus discursos de campaña, voten por mí. Hay que resaltar también que esta señora, esta ex primera dama y eh, candidata a la presidencia por Guatemala, fue la jefa de campaña de su esposo, eh, quien gana y que además entiende que en esos momentos utilizó una gran cantidad de recursos que no está de manera muy clara cómo lo manejó en ese momento. Y ante todo esto hay una cantidad de dinero, 3.5 millones de dólares específicamente, que no está tan esclarecido de cómo los recibió, cuál fue el manejo del mismo. Entonces, ante todo esto está siendo acusada por la justicia de Guatemala y está, ya ustedes ven, tras las rejas para investigar este caso. Qué bueno ver una justicia que sí... Eh, pues haya sometimiento sin importar quién sea. Sí, por otra parte, aquí en las nacionales, viendo a los niños recibiendo clases, no, sentados es en el piso por falta de butaca, no ¿Se pasa le daño a Danilo? En un centro educativo de Santo Domingo, señores, el 4%. ¿Cuánto le costó al país? ¿Cuánto le ha costado? Cerca de 840 mil millones de pesos en 7 años, del 4% para educación, haciendo presidente y haciendo candidato, robándoselo. Y hoy los pobres no tienen derecho ni siquiera a una ed educación de calidad. Niños de tercer grado no saben leer, niños de sexto grado ni entienden lo que han leído. Todavía estamos en los... Últimos países en adelantos educativos del mundo en materia de ciencias, de conocimientos. Y estas imágenes que hablan por sí solas, estos videos, niños en el suelo por falta de butaca, a 7 años el 4%, y todavía haciendo precandidatos, todavía exprimiéndolos. ¿Sabe que a propósito de educación, viniendo al plano local y la denuncia que hace el expresidente de la ADP, el señor William Hernández, el profesor? O sea, tenemos en nueve centros educativos que nos reciben el almuerzo escolar y continuamos con el 4% y esta inversión millonaria que se está haciendo en nuestro país al sistema educativo, pero que aparentemente tiene grandes fallas, grandes debilidades, pero ¿por qué son estas? ¿Cuál es la administración, cuál es la manera o cuál es el modo en que se está administrando este dinero que se supone que debe de ir directo al sistema educativo? Tú señalas si y citas la parte de la preparación eh, de los niños que están en las aulas, esa capacidad crítica, la lectura y la escritura, pero también vamos a la parte de infraestructura, y hemos mostrado aquí escuelas en Salcedo, que es con las letrinas que aún están, centros educativos que no están recibiendo esas famosas eh, meriendas y almuerzos de la tanda extendida, tenemos niños sentados en los pisos, entonces, lo que decíamos en principio, de esos elementos que se miden salud, educación, lo tenemos muy por debajo de lo que se estila para tú poder decir que tenemos grandes avances como quiere mostrar el gobierno cada 27 de febrero y cada vez que sale y entre el otro, que dice que hay millones y millones fuera de la pobreza y que República Dominicana lo tiene todo. Aparentemente no es así como dice la publicidad, que vemos día a día, a cada instante en los medios de comunicación. Por otro orden, tenemos eh, la situación del niño, Julio, que comentabas. Sí. Mira, esa, es, esa situación del niño, un niño uh -huh. que no sé la edad, ¿verdad? Dos años. Dos años, dos años, que le cae una olla de habichuela hirviendo Dios encima, quemadura de dos grados, está en situación crítica de salud. Yo me imagino la curiosidad del niño y, sí. y seguro que le gusta la habichuela, ¿verdad? Porque la habichuela nos gusta a todos los dominicanos fue y agarró este recipiente hirviendo y le cae encima. Y, y, y los niños sorprenden a cualquiera, eh, a cualquier adulto que lo esté cuidando. No sí. podemos decir que la madre... No, vez, la señora está recibiendo atención psicológica, claro, está muy afectada, ella no estar, lo cree. no. Debe no. de estar, debe de estarlo, muy afectada. Y esto nos habla a nosotros del cuidado que debemos tener con los niños, de lo vulnerables que son ante diferentes escenarios que se dan, especialmente en la casa. Eh, también conocemos de casos de niños que se ahogan en cubetas de agua. Pero estos casos, siempre que se cocine, siempre que se cuecen alimentos, que hay altas temperaturas, hay que tener cuidado, tanto en fogones como claro. en estufas, donde sea, para tratar de evitar Bien. daños a seres queridos que uno ama. Porque imagínate, no, una criaturita uno, de Dios, una Dios. criaturita de Dios así, uno, uno se consterna y, y le llena el alma de dolor increíble al uno verse impotente de poder hacer algo. Ni imaginarlo. Eh, miren, en, tener cuidado a los padres. En otro orden, la interrogan, interrogan fiscales por libertad otorgada a asesino de abogada de San Pedro. No sé qué le está pasando a Diario Libre, pero Diario Libre ha publicado esto. Yo quiero que lo que me coloquen antes de lo de Bolívar, por favor. Si podía... Ah, ok, ahí está. Ella es lucero. Ella es abogada, eh, adjunta en San Pedro de Macorís, pero no es María Hernández. Y yo creo que produce una cierta... Confusión. Conf no, y malintencionada, porque esta es la que se opuso y se enfrentó a la que hizo el acuerdo, la reportó, y eso no lo resalta el Diario Libre, lo que dice es lo siguiente, la Inspectoría del Ministerio Público continúa interrogatorio a los fiscales, la titular María Hernández, que no es ella, y al titular, al titular de la Fiscalía de San Pedro, Pedro Núñez. Esta es la que Hizo heroicamente su posición y le dijo, ese hombre va a matar, si lo saca, si lo suelta va a matar a esa mujer. Entonces, no sé si pretenden no caer como institución en la... óigame lo que estoy diciendo, es peligroso, porque podrían cometer una falta grave desde la misma institución para evitar el escándalo y cortar por un lado que no corresponde y que Diario Libre se esté prestando para eso, espero que haya sido un error porque a quien debieron poner ahí a, a María la que están indicando y a ella como segundo plano pero señores, nosotros tenemos un código garantista pero a la vez facilitador pero eso está computado solamente es posible y lo dice el artículo cuando es posible o se admite que el ministerio público promueva un juicio suspendido una condena suspendida y, un, y una salida como ellos lo hicieron pero correspondía a un caso de tentativa que se castiga con, más, con 20 o 30 años de prisión me refiero a las siete puñaladas que la hizo con intención. La primera muerte, porque no, él, él, la él no la mató, él no la mató porque milagrosamente salvó su vida. Son siete puñaladas, o sea, eso es un intento de asesinato. Todo veces, delante de sus hijos dos, la dos veces. Entonces, lo que tenemos que analizar como de entonces ahí yo caigo en Bolívar es la pertinencia del acuerdo. Si buscamos la pertinencia del acuerdo y evaluamos si un caso de este tipo de delito admite acuerdo, la ley es clara, el Código Procesal Penal es claro. Es lo mismo que yo criticaba, que contra el Estado se someta un delito, se cometa un delito. Y en aquellos casos donde la sociedad no... Está fuertemente timada. Casos leves. Y cuya prisión en caso de una condena no exceda de los tres años. ¿Mm? Así es. Entonces, desde el principio vino torcido. ¿Eh? Ese código está... Y le dividen los cinco años en esto... Y a los tres días, ese animal utilizar la del interés de ver a sus hijos, que no, no sentía nada por sus hijos, absolutamente nada. Yo pongo es en la mano de Dios a esos tres niños, y sobre todo la más grandecita, que ha adquirido una madurez, y ha visto la escena dos veces. Y ha visto la escena dos veces de violencia. ¿Quién sabe si esa muchacha querrá tener siquiera un novio? Dios. Es. Por otra parte, clientes de Muné, antes de irnos, se reúnen con autoridades, califican situación de preocupación. Ahí... Francis, pero yo no sabía que eran tantos acreedores. No, pero óyeme una cosa. Son muchos acreedores. Solamente señores, de ese grupo, son, son de alrededor de, de 300. Y le voy a decir algo. Miles de acreedores. Lo que decían las abogadas, que son las que están involucradas directamente, parte de ellas, ellas son parte de un grupo de abogados, y que la gente todavía, en su bonomía, está creyendo en lo que dice a veces la empresa. Y ciertamente que la ley 141 le da un respiro formidable al infractor, en este caso a Muniz. Que si bien es cierto que lo coloca en la, en la evaluación de sus finanzas o de su interior como empresa, no menos cierto es que debilita automáticamente la ley. Las acciones en contra de la empresa por parte de los... Acreedores, y es lo que se refería Fides Espinal. Y yo espero y vamos a tener próximamente, Dios mediante, una interacción con los abogados, nosotros, de ese caso, porque debemos de darle atención, y qué bueno, que las autoridades pongan atención, diputados, eh, gobernación, y buscar una vía de que el Estado intervenga porque esto se va a convertir en una situación social peligrosa que puede degenerar en quiebras de pequeños negocios que se sostenían con los capitalitos que tenían y dependían mucho de esa gente que con ese dinerito compraban y cumplían sus necesidades. Es peligroso. Es una situación muy terrible la que están enfrentando estos ciudadanos. Nosotros vamos a conectar ahora con WhatsApp y los amigos televidentes que nos mandan sus comentarios. Vamos a iniciar con Joel Martínez que nos envía esta información sobre eh, la UAS, por supuesto, Recinto San Francisco. Y este post que dice, yo lo pagué, quiero mi carnet. Bueno, eh, ya, ap aparentemente. Está correcto, parece eh, que ya pagaron y, no, y los carnetos. No se ven, los no. han entregado. Delen tiempo, profesor. Eh, Joel fue el que nos envió. El profesor. Eso. Está trabajando para eficientizar... Medina. Medina, claro. En... Que casualmente me envió eh, una invitación para mañana, creo, de una... Es para octubre. Es para octubre. Ah, el 13 de octubre. El, el, sí. El, el 3 y el 4. El, 3, el 4 de octubre. Ah, ok. Entonces tenemos eh, Juan Pablo Estrella que nos escribe. Luego de Joel Martínez, tenemos a Juan Pablo Estrella que nos escribe. Bueno, nos estuvo llamando. Eh, Juan Pablo nos puede llamar de manera directa al canal porque por WhatsApp no recibimos la llamadita. Kile Polanco desde Castillo. Kile Polanco desde Castillo que nos manda esta hermosa postal. Sí, feliz día. Muchísimas gracias, feliz día para ti toda la gente de Castillo. Continuamos con el que termina 8121 que nos dice, bueno... Buenos días, lo que pasa es que con la violencia familiar Es que cuando el hombre es agresor Aparte de que esté preso Necesita un tratamiento psicológico claro. Se supone que es un proceso que se debe de llevar Y que está establecido Porque si una persona no o sea, no tiene la capacidad mental Para sanar esa situación que tiene Pues no podrá resolver Ese señor tenía un trastorno parece Que no podía controlar su emoción de daño eh, vamos a ver, porque tenemos a Reinaldo de Hosto que nos escribe Nos manda una información Y el basural congresual Nos ¿El dice qué? El basural <risa> congresual bueno. Y dónde carajo se localiza el tinglado de diputados de la provincia de Duarte En campaña y, y especial los dos bufones de la circunscripción 2 Los cuales millonarios hoy obvian jugar su rol ante el colectivo En su mayoría borregos que Ay, Dios sufragaron Dios. por ellos, el senador ni pensar, una cafila de mal agüero nos hace otro escrito Reinaldo, muchas gracias por siempre escribirnos, desde Hosto y tenemos eh, finalmente a, a Tomás, Juan Tomás que nos envía a esta postal Ciudadanos Tomás, contra la corrupción, Río. C3 Urga, ur, organización no gubernamental, no gubernamental Muchísimas gracias Tomás Excelente. Y a todos los amigos televidentes Que nos mandan sus comentarios Y que nos hacen generar eh, cuanto General eh, Juan Tomás eh, Que es un propulsor De las corrientes policiales En defensa de sus Por reivindicaciones Y, la, y políticas también Muy bien Pues le tengo una recomendación Señores aquí el agricultor de pausa para continuar con su espacio de mañana. Continuamos, gracias por permanecer con nosotros, amables televidentes. Tenemos una interesante entrevista, eh, sí, Francis. así es. Ver qué propone. Eh, de la mano de nuestro productor, Yayan la antigua, nos trae una nueva eh, entrevista, pero esta es breve. Vamos a escuchar de Omar Fernández, hijo del expresidente Leonel Fernández, próximo presidente de este país. Eso es lo que se ve. Ah. Dice que ahí tiraron un... Un, Pú, un, eso es, era cierto eso. un spot de que sin tirar un golpe ya cayeron dos. <risas> Ay Dios mío, Después la gente. Después de 12 ¿Deben? años siendo presos. Ellos, ti ellos tienen que, que barrer <risas> para adentro, ya no pueden estar peleando. Por permanecer con nosotros en De Mañana. Y llegamos al momento del de tema central. Fulvio Ureña. De Mañana. Gracias, Francis. Gracias, Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes unas informaciones que a título de la Junta Central Electoral, por el jefe de, ese, de esa entidad, Julio César Castaño Guzmán, dice el título, va de, mecum de primarias 6 de octubre. Esta palabrita, Vademecum, no es más que informaciones. Eso es lo que eso quiere decir. Información. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes las informaciones que da la Junta Central Electoral de lo que va a suceder en las primarias en materia logística y de trabajo. Pero antes, le pido permiso a la producción, le pido permiso al canal, para decir que la candidatura mía a diputado se mantiene. Nosotros mantenemos el trabajo, en las diferentes direcciones de nuestro partido. Porque hay personas que han dicho, que le hace roncha parece, la candidatura, que esta candidatura ha declinado. Eso es mentira. La candidatura se mantiene. Mantenemos nuestras relaciones con la militancia y las direcciones de los diferentes organismos del Partido Revolucionario Moderno a diputado, eso se mantiene por otra parte empecemos a compartir esto porque es sumamente interesante es importante que los ciudadanos sepan lo que va a ocurrir el 6 de octubre como primaria y empezamos con las informaciones de la Junta Central Electoral van a participar dos partidos en estas primarias, que fueron los que eligieron este, esta metodología de primaria. El Partido de la Liberación Dominicana, que eligió las primarias abiertas, y el Partido Revolucionario Moderno, que eligió la primarias cerrada Ambas se van a realizar el 6 de octubre. El horario va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eso va a ser el horario, el horario de votación. Habrá asistencia especial para los envejecientes y para los discapacitados. Aquí, por ejemplo, se van a hacer simulacro el 7 y el 8. Eso se va a hacer mucho simulacro a nivel nacional. El número de mesas que van a participar... Son 7,372 mesas. Sería bueno si producción me pone esta parte para que el amigo televidente también lo pueda ir viendo. El número de recintos es de 3,890 recintos. El número de recintos. Pueden poner un poquito más grande. Y la cantidad de máquinas que se van a usar es la misma cantidad de máquinas por mesas, es decir, 7,372 máquinas con su software. Y los números, la cantidad de precandidatos son las siguiente. Ahí, ahí tenemos, ¿verdad? El número de mesas, 7,372, el número de recinto, 3,890, la cantidad de máquinas igual a la cantidad de mesas y el número de precandidatos inscritos es el siguiente. Alcalde por el PLD 504, alcalde por el PRM 262, diputados por el PLD 616, diputados por el PRM 244, directores 656 por el PLD y directores por el PRM 399. Esto se debe a esta diferencia a reservas. Que han hecho uno u otro partido. Presidentes son nueve en el PLD, en el PRM son seis. Regidores son 3.037 en el PLD, en el PRM 2.273. Senadores 107 en el PLD, en el PRM 4. Porque esto cambió. Eso era cuando se tenían la, todas las reservas, pero ya el número se incrementa porque la Junta le quitó. Eh, estas reservas al PRM en el renglón senador. Hay más, cerca de, 28, eh, de 26. Eh, vocal, 1,754 y Vocal, 1,303. Para un total de 6,710 en el PRM y 4,717 eh, en el PLD y 4,717 en el PRM. Esos son todos los que van a, a, a terciar en esta eh, contienda de primaria El 6 de octubre Técnicos Ahí tenemos que van a haber 4.075 Supervisores 450 Y facilitadores 4.075 Miembro de mesa 36.860 Presidente, secretario Vocal y segundo vocal Primer vocal, etc. Militares 48 mil militares van a participar. El presupuesto de la primaria, el 40% lo ponen los dos partidos, que son 241.109.375 pesos. Y el 60% lo pone en la Junta, que son 1.167.736.426,96 centavos. Para un total de 2.416 millones de pesos 845 mil 800 eso es lo que va a costar al país, a los contribuyentes a todos nosotros, a todos los que pagamos impuestos, esta primaria del 6 de octubre ¿cuánto es que le va a costar? 2.416 millones 485 800 pesos ese es el costo con eso se resuelven muchos problemas de ese hospitales es el, ese escuelas. es el costo de las primarias de solamente dos partidos se pondría bravo, todo. Danilo, si le dice, si dicen, bueno, para evitar nuestro no dinero, siga gobernando. <risa> no se pone bravo. Es, es el costo, parte del costo de la democracia. Entonces, eh, el padrón, el PLD va a ser abierto y todo lo que está inscrito ya oficializado por la Junta Central Electoral, en este caso 7.422.416 mm. electores podrán votar en las primarias abiertas del PLD. En el PRM, como es cerrado exclusivamente su padrón, ahí solo van a poder votar, emitir derecho a voto, 1.296.483, que fue el resultado de las inscripciones que hizo el PRM en, el, en, el, en la primera, Premil 1, y en la segunda, Premil 2. Ambos, PLD y PRM, van a utilizar la misma cantidad de equipos, porque ambos usarán el mismo software, eh, en sus procesos respectivos de las primarias simultáneas. Uno con el padrón abierto y otro con el padrón cerrado. Cada mesa estará integrada por un número de hasta 1.200 ciudadanos electores porque en, en cada mesa pueden haber varios colegios electorales que lo conforman. Cada módulo tiene su propio inversor, es decir, que si la energía eléctrica falla, no, no afectará el proceso. Se redujeron el número de, de, de recintos y de mesas a, a trabajar precisamente para que saliera más económico, porque si se si usaran los de 16 mil que deben de usarse por colegio, eso iba a salir por los millones de chanflín. La transmisión de los datos se hará a través de una red privada de prestadores de servicios telefónicos desde la mesa de la Junta Central Electoral los partidos políticos y los medios de comunicación que así lo soliciten eso va a estar a disposición de todos los medios que lo que los, que los soliciten y la parte del 17 no se usará tinta indeleble habrá hasta tres delegados por partido en cada mesa que deben estar inscritos en, en esa mesa ¿por qué deben de estar inscritos en esa mesa? para que puedan votar ¿Por qué? Porque si usted eh, está ahí y no está inscrito en su colegio que pertenece a esa mesa, no va a poder votar. Si es de otra mesa o de otro recinto de otro colegio y usted está como delegado en otro lugar, sencillamente su voto se pierde. Es importante que esté en la misma mesa y que esté en ese recinto inscrito. No hay posibilidad de doble votación, ni en la mesa en que vota el sufragante ni en ninguna mesa de otra localidad. En tanto, cada mesa tiene su integrado, el padrón de los ciudadanos inscritos en esa localidad, provincia, circunscripción, municipio, distrito, municipal, colegio electoral. Hasta ahora, en las pruebas que se han dado, se ha observado que la persona toman 30 segundos para votar. Eso es una persona que sepa leer y que, tenga habilidades, y que tenga habilidades tecnológicas. Hay que ver eh, la realidad en nuestro país, pero claro. que este todo es el esto. principal escollo. Todo esto la situación es que hay, el reglamento de las elecciones del 20, sí. pero la del 6. Eso es para el 6, para, de octubre, el 6, para, para la para primaria. Las No, pero entonces podrán votar todo el que quiera votar en el PLD que es abierta en el PRM, solo lo que están sí, sí, convidados. Sí, sí, sí. Es imprescindible que los ciudadanos mayores de edad se presenten con su cédula de identidad electoral. No estamos conectados a internet, las mesas no están conectadas a internet. Eh, solamente se van a hacer transmisiones a las 8 de la mañana para transmitir el boletín cero y a las 4 de la tarde para transmitir el boletín final. ¿Esto será para buscar que no haya eh, eh, hackeos, injerencia, ¿sí? hackeo y cosas por el bueno, estilo? Sí. Alemania es prohibió las máquinas. Es perfectamente eh, posible auditar y comprobar eh, en cada mesa lo que expresa numéricamente en las actas con los resultados que se impriman al final. No hay posibilidad de poder tra eh, traza trazabilidad de una persona votante. Eh, ¿Pueden subirle un poquito más? ¿Tenemos una llamadita? Disculpa? Sí, sí. Ah, se fue. Bueno, eh. no todavía. Ah, <risa> Por <pero risa> el Oiga, cual, sobre todo a, ustedes a dos. Sí, cómo esto Que está? alguien que me dice que sabe mucho de tecnología, yo que yo conozco muy bien, que me dice y que le inscribe compañero de él en la, en la, en la, en la en el CURNES. En la universidad. Porque, oye, son estudiantes a veces de eso mismo. Y si tienen su computadora y su cosa, y son personas también muy habilidosas, y no se y no saben se... simplemente inscribir. Así es que dice, eso va a ser un tollo, lamentablemente. Ojalá Espe... que... Esperemos que no. Eh, eh, Pueden poner otra vez ya para concluir. Gracias. Much muchísimas gracias. Bueno, lo importante es que todo este procedimiento, los partidos, en este caso el PLD y el PRM, eh, eduquen a la militancia. El ciudadano entrega su cédula, bueno, ese ya todo el procedimiento. Lo importante es que se pueda llegar y se pueda ejercer a las personas que están inscritas eh, el derecho a votar. En nuestro caso... Estamos educando a nuestra militancia. También esto está en todas las redes. Usted puede sufragar en las redes de una manera simbólica, ¿verdad? Eh, no real, pero sí puede ejercitarse. Y ese 6 de octubre es un gran desafío que tenemos todos, de salir bien, por la democracia. Y ahora, bueno. este 7 y 8 hay simulacros que tenemos nosotros también que apoyarlos para enseñar a la gente a votar. Esto es... Este, ah, es un desafío. Y, y un llamado a los, en este caso, los PRMistas, los PLDistas, que aunque son abiertas, y si me imagino, pues que impulsarán y tratarán de llevar personas de otros partidos que no sea del PLD, porque en principio se entiende que eso fue lo que motivó eh, unas primarias abiertas dentro del PLD, pues a votar todo el que sea eh, convencido que entienda que pueda dar su voto dentro del PLD en la y no puertas Hay que inscribirse. Se puede leer muchas cosas. Dinero. Entiendo que esa es la, la base, o sea, lo que motivó a una corriente del PLD a que, pues, que estas fueran abiertas. Porque es que, o sea, ¿para qué un uno que no sea PLDista va a ir a votar por el PLD? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Este grupito buscó como fórmula fuera del partido sí. su plan de reelección. Y se ha revertido contra ellos mismos que no saben qué hacer. La ley de partido está siendo desmontada paso a paso. Cada vez que un grupo político se, en, se encuentra con un artículo, lo envía al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional haciendo lo propio, lo correcto, le ha ido demostrando que la ley fue hecha. Y ya yo comentaré esto más ampliamente cuando me corresponda eh, mi tema. Pero ahí es el reflejo de qué estaban haciendo los legisladores y los partidos tras esa ley de partido que tenemos. Es decir, es una ley que poco a poco está quedando sin artículos y refleja la deficiencia legislativa de nuestro país. Sí, más adelante pues podemos tratar esto, este tema a más profundidad Nosotros llegamos Sí, an antes de la despedida sí, total sí. decir que República Dominicana Le ganó ah, sí, no, Alemania Chile. Alemania En básquetbol En, basketball, en basketball, basketball. Rumbo a la mundial que se va a celebrar en China 70, lo que 68, menos se esperaba. fue algo sorprendente ese triunfo de los muchachos dominicanos. Felicidades. Y qué bueno que ponen en alto con el, cosas positivas. El ¿no? plátano power. Como el plátano reconoce. power. <ríe> qué bueno, amigos. Ahí, ahí lo tenemos, ahí, ahí lo tenemos. Bueno. Eh, a, había que celebrarlo. Fue una sorpresa. Pues fue en la madrugada. Tremenda. Porque Dominicana, nada. señores, ganarle a Alemania. Un paisito de 48 mil kilómetros cuadrados, ganarle a una potencia como Alemania resaltamos la grandeza de nuestros muchachos rumbo a China Mira, nos, bueno. nos escribe en relación al tema que tenía Fulvio, nos dice alguien ya con este mensajito cerramos, que habrán personas ayudadas para ayudar a quienes no conocen el manejo de los aparatos electrónicos es un proceso de adaptación y desde conocimiento de muchos dominicanos pero esperemos que pueda salir de la mejor forma posible porque esto contribuye a que nos vaya mucho mejor bueno, Buenos días. Hemos concluido por hoy. Hasta mañana. Dios mediano.